Cada obra es eh, mejor que la anterior, pero bueno, la crítica eh, y los lectores tienen claro, naturalmente tienen su propia opinión. Yo creo que eh, para mí cada nueva obra es un avance, tanto eh, en mi visión como en, en la amplitud de la escritura. Primero es la visión de un escritor, con cada obra presenta más eh, amplitud. El segundo es la descripción de, de las condiciones humanas. Cada obra hay avance en la profundidad de reflejar, de describir eh, las condiciones humanas. Para un escritor eh, también muy importante es el eh, lenguaje. Yo para mí, yo creo que también el, el avance eh, reside en esto. Yo noto siempre que esta, este sentido lingüístico siempre está conmigo. Escribo en el idioma chino, igual que muchos otros escritores que mencionó ustedes, bueno, los escritores del centro de China del, o del este de China. Pero para mí eso ...es como eh, los escritores de América Latina... ...todos emplean español, usan español para la escritura... ...pero en cada, pero a lo mejor algunos no eh, bueno, nacidos en, bueno, en una región... ...originalmente de, de, de habla es, española... ...aún así los escritores de habla espa, española... ...en cada región hay diferencia, existen di, eh, diferentes expresiones... ...en mi caso... En comparación con los escritores de otras partes sobre todo del centro del este de China, ellos tienen una expresión más como similar, más parecida, más homogeneidad. Bueno, la ventaja para ellos es que ellos se influyen entre sí mutuamente, se aprenden, se asimilan mutuamente. Pero la desventaja es que tienen demasiada similitud. En mi caso, yo puedo buscar mayor personalidad, uso a veces, uso expresiones en el idioma tibetano, tibetano para reflejarse, para como integrarse en mi, esc mi escritura del idioma chino. Por otra parte, en la región donde vivo, donde vivía, como es la región tibetana, en el idioma, el idioma chino que se habla entre la gente es diferente, ese idioma es diferente son cosas nuevas que se integran para eh, la literatura china. Yo guardo cierta como duda y reserva, porque muchos, claro, en el mundo dicen que en el en el Tíbet la gente tiene un abundante mundo interior espiritual, pero la realidad para mí no es eso, porque ahí la vida y la, la libertad espiritual no, no es como se cree. Lo espiritual ha sido orientado por la religión, que es el budismo. O sea, todo lo que uno piensa es bajo la, las, los, las reglas, los reglamentos del budismo. Es una limitación de, para, el, para el pensamiento. El budismo es una religión que no invoca a pensar a la filosofía, no invoca a buscar la verdad o buscar un, un buen entendimiento de, de, del, del, del mundo de, o de la esencia del mundo. Se concentra o llama a no reflexionar, a negar la vida actual. Yo creo que por lo tanto el mundo exterior tiene un mal entendimiento, mala interpretación de lo espiritual de los tibetanos. Primero, la literatura es un registro de la vida, de la vida. La literatura no son cosas abstractas. Así que todos estos cambios producidos en, en China, en la vida de los chinos, también eso son cosas concretas, los cambios, son co cambios concretos en cada persona. Como escritor, tiene la responsabilidad de registrar este cambio. Esos grandes cambios producidos en China también traen consigo dos problemas graves. Primero, es el problema de la modernidad. En esos cambios, la vida de, los, de, de, bueno, de la gente, de la población, tienen una vida mejor, mucho mejor, Tienen eh, materiales, son, son materiales cada vez más abundantes. Sin embargo, estos cambios, como se han producido de manera muy rápida, en cuanto al moral, a la ética, desaparecieron los antiguos eh, valores de la moral, de, de la ética. Sin embargo, no se han formado los nuevos valores. Y de esta manera, el cambio en, lo, en la moral... En la ética es muy más, mucho más lento que el cambio en la vida material. Por lo tanto, se han producido también muchas, muchas confrontaciones sociales. Y para un escritor hay que integrar todo esto, esto en su obra. Para que la gente, cuando vean lo que... Dice, para que sea una cosa que le, le puede servir de advertencia. El, problema. el segundo gran problema es el, el medio ambiente. Como estos cambios se han producido también muy rápido, se han producido grandes problemas del medio ambiente. El escritor también necesita expresar sus preocupaciones por este tema. Formulen una como opinión o una discusión sobre este tema para que se corrijan las, los problemas. Bueno, yo empecé a escribir como en los años 80 del siglo pasado. En aquel entonces, la comunicación con, con el lector, con el público, fue más como simple. Primero, mis obras se publicaron en las revistas literarias, en, en periódicos, y más tarde se, como, se publican como libro. Esos libros llegan a los lectores, entonces los lectores primero... Lea de qué trata su, uh, su obra y bueno de qué, qué habla y cuál es su estilo. Y después de eso, el lector, claro, posiblemente busca la, la idea que quiere expresar el, el escritor. Sin embargo, ahora, con la llegada de la era con era de bueno digital e internet el índice de lectura de libros tradicionales están reduciéndose están en descenso por, por, por otra parte las redes sociales también en China tienen mucha como mucha popularidad mucho uso las redes sociales tienen también muchas plataformas como públicas que te ofrecen como esta comunicación direct, más directa con el lector, con el público. Eso tiene su ventaja, que es el escritor, lo que escribe, lo que piensa el escritor puede llegar con mayor facilidad, pero por otra parte yo lo veo es que es una manera demasiada simple, demasiada sencilla de comunicación el escritor, el, el público. Porque no solo eh, como puede servir para promover la influencia, la imagen de un escritor. Sin embargo, yo personalmente no estoy tan de acuerdo o no aprecio tanto esta manera de comunicación directa. Porque para un, es un escritor lo más importante es su libro. Uno tiene que primero leer el público, un lector, tiene que leer es el libro para apreciar primero su estilo lingüístico y después de eso descubre la idea detrás de todo, de, de todo esto. Y ahora como es más eh, esta comunicación es más sencilla, yo creo que es una manera de reducción o abolición de la fase de estética. Eso para mí es una pena. Usted, en China hay un Weibo, que es, Weibo, es como el Twitter chino. Al comienzo está muy contento, dice que es una gran satisfacción porque tan, tanta gente, tanta gente me sigue, me está... cuando escribí un día escribí solo una frase en, en mi web, entonces abajo aparecieron un millón de discusiones, pero al ver qué están discutiendo me decepciona porque uno dice que qué has cenado hoy, después de la cena vas a un bar vas a ligarte con las chicas, así que hay muy pocos realmente que hablan de la literatura. En algún sentido me convertí en un ídolo, como en, un, en una imagen como no sé, de, de, de estrella. Eso nada que perseguía, no, no, no lo buscaba. Entonces más tarde cerré mi cuenta de Weibo Chino. Uh, más tarde, cuando el, otra, otra compañía es. Twitter uh, también es una plataforma múltiple, porque tiene también. Uh, puede publicar. Uh, es como Facebook. Cuando la compañía le invita a tener una cuenta, así que no, no, no aceptó. Antes de viajar a Chile estuve en una actividad en Shanghai para un diálogo literario con una escritora norteamericana. Es una escritora que se preocupa del medio ambiente, de la naturaleza. En esa actividad, esa escritora me dijo, los, los norteamericanos siempre creíamos que deberíamos, deberían ser los norteamericanos que esta eh, la reducción eh, del cambio climático el control del cambio climático. pero lo que es, se ha producido últimamente para, para ella es una es una gran es un gran desaliento incluso una, una vergüenza incluso una vergüenza pero también me pregunta es verdad que los chinos ustedes van a hacer esto ¿El gobierno chino está en serio? Bueno, yo pregunté, no contesté al, directamente a la pregunta de la escritora norteamericana. Yo le pregunté que usted conoce a, la, a su traductora, a la traductora al chino de su obra. Sí, ¿sabe quién es? Sí, se llama Cheng Hong, pero ¿sabe quién es su marido? Sí, sí. su marido es el primer ministro chino entonces yo le pregunté usted cree que si no hay seriedad un primer ministro chino que se preocupa que prometió ya prometió al, al mundo en la reducción del cambio climático y una investigadora traductora de la literatura estas dos personas pueden estar en la misma casa pueden dormir en la misma cama la verdad es que yo creo que para la reducción del cambio climático en China, tanto en el gobierno chino como en el público, existe un consenso. Es el resultado de décadas, varias décadas de desarrollo, de acelerado desarrollo económico e industrial, porque en este proceso sí se produjeron grandes problemas, problemas ambientales. Son experiencias que sacamos, lecciones que sacamos de estos cambios. Yo creo que ya es el momento de que los chinos hagan su responsabilidad, no solo en China, sino para, para el mundo. Hablando de mi impresión de Chile, todavía no me atrevo, es mi segundo día de estar en Chile. A lo mejor, al dejar Chile, yo puedo decir una, mis impresiones sobre Chile. Pero mis conocimientos sobre Chile, como escritor, me gustaría como, eh, hablar de, desde la perspectiva eh, literaria. Mis conocimientos eh, sobre Chile vienen de, mi, de la escritura sobre Chile, eh, escritura, eh, sobre todo literaria. Mis conocimientos sobre la historia, cultura, sociedad de Chile, bueno, no, no vienen de otros, de los políticos, de los economistas, de, sino de más bien de las obras literarias, literarias. Por lo tanto, siempre, eh, bueno, siempre he tenido una muy buena como imaginación, muy linda imaginación sobre el país, sobre Chile, porque las obras, las obras de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, todas son muy bonitas, muy bonitas, y, y también. Eh, algunas obras de escritores eh, contemporáneos, actuales de Chile también, todas. Yo creo que es una manera, una manera muy eh, amigable de conocer un país.